El alcalde de San Francisco de Macorís, Alestías, anunció unas 65 obras que construirá la alcaldía en esta ciudad respondiendo a las demandas exigidas por las comunidades. Así lo expresó este lunes el alcalde, donde además se refirió a la reconstrucción de las aceras de la avenida Libertad. Ya hoy, precisamente hoy, subimos al portal de compra y contrataciones del Estado Dominicano eh, todo los procedimientos, ¿verdad? la invitación eh, para que todos los ingenieros y los contratistas eh, pues estén ya depositando para participar en el proceso de licitación que haremos ya en unos días. Cumplido el plazo de la ley eh, depositado eh, todos los ingenieros contratistas que quieran eh, concursar, entonces junto al Colegio de Ingenieros y Arquitectos Agrimensores Codia eh, como lo hemos hecho en los otros dos procesos que hemos realizado acá en la alcaldía, vamos entonces a realizar este sorteo con unas 65 obras otra vez. De manera que, nueva vez, eh, San Francisco de Macorís eh, sigue construyendo eh, las necesidades. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.